Eh, sí, bueno, ya sabemos cuáles son estos comandos y voy a hacer mmm, lo mismo que hice con con el, con el anterior sobre crear los nombres de nuestros ítems. Bueno, voy a copiar esto, que es el que me interesa. Y vamos a ir a Extensions, Cycle Action Editor. Y bueno, vamos a darle clic derecho, adaptar un nuevo. Y aquí le voy a colocar. Eh, Análisis, análisis audio, análisis audio o archivos audio. Vamos a ver: archivos, análisis, archivos audio. Ok, vamos a dar clic derecho y vamos otra vez a that instruction instruction y vamos a label. Bueno, como tenemos copiado el texto control v lo copio y le digo aplica bueno ya tenemos aquí nuestro análisis ya tenemos este comando que aparecerá después en nuestra lista de acciones yo lo que quiero hacer aquí es una, acción, una macro que me permita de hacer lo siguiente analizar el audio y me cree también automáticamente el arriba la región para que así no tenga que hacer tantos procedimientos. Sí, eso es lo que estoy haciendo, por si no lo dije antes. Bueno, entonces cierro acá. Ya tengo mi, ya tenemos nuestra, nuestra acción. Y ahora vamos a ir a acciones, show acciones y vamos a darle nueva. Sí, se nos abriría aquí para crear esta macro y la vamos a llamar. Análisis y creación de región. Análisis y creación de re de región. Vamos a colocar así. Sí, bueno. Se entiende, bueno, sí, sí, se entiende. Ahora aquí vamos a buscar nuestra es esta análisis o sea que primero nos va a analizar y ahorita tenemos que crear eh, se llama cómo era eh, name region item eso Crea, crear la región eh, con el item seleccionado bueno con el nombre del take porque el nombre se cambiará de acuerdo al, al análisis que va, hayamos hecho sí bueno aquí le vamos a dar consolidate que es para que nos tome esto como una sola acción ok listo ahora nos basta solamente irnos a crear eh, un botón si queremos bueno yo le cre voy a crear un botón voy aquí adaptar vamos a buscar análisis otra vez Ana Uy, aquí lo tenemos con C, sí, vamos a corregir rápido esto, ok. Ok, coloca, seleccionamos análisis y creación de región, seleccionamos, nos aparece aquí abajito, ponemos decirle salvar y bueno ya la tenemos lista. Bueno, mmm, vamos a borrar un momento todo esto, limpiamos un poco, y clic derecho, delete all. ah bueno, yo tengo esta esta opción que es delete all regions eh, que se la he colocado allí. Para el que la quiera hacer y colocar aquí también, eh, lo puede hacer de la siguiente manera, va a show actions y está esta opción, no esta delete all, mm, all regions. Esta, esta, este comando lo tenemos que meter en el menú en este menú bueno entonces para ir a ese menú se tiene que ir a opciones va aquí a costumirse menú toolbars ¿sí? que es lo mismo como si yo hiciera aquí clic derecho dentro de estos menús yo costumice toolbar solo que aquí en este menú arriba ojo aquí en esta parte de arriba vamos a ir a seleccionar el menú se llama ruler arrange context le damos clic y vemos que aquí me aparece aquí arriba sí eh, lo renombro eh, re lo, lo quito mientras tanto adapto acción y bueno colocamos la opción que la acción que habíamos dicho anteriormente la selecciono y ahí me queda sí salvamos perfecto Ahí está. Ok, vamos a ir a seleccionar. Bueno, voy a colocar, sí, del 6 hasta el 10. Siempre de este disco. Y vamos a ponerlos allí: 5 track. Vamos a usar ahora nuestro botón. A ver qué sí, si nos quedó o no. Nos quedó bien o no. Y analizamos eso. Ahí comenzó rápidamente a analizar cada uno de los files, el 8, el 9, analizando, analiza tres veces cada file, ¿no? Uno por el pico, otro por el rms pico y el otro por el rango dinámico, rms. Bien, perfecto. Y nos creó directamente las regiones, entonces así podemos eh, si queremos analizar completamente un disco, un, o sea, un CD o algo, eh, basta que insertamos todos mm, los files en el mismo track y luego lo seleccionamos todo y analizamos. Esperamos unos 30 segundos dependiendo de, de cuántas canciones sea y también mm, dependiendo de las capacidades del computador, del ordenador y listo llevará un poco de tiempo. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial, que para mí me facilita mucho este tipo de, de de cosas, de analizar. Me parece muy interesante y ojalá que lo lo pongan en práctica. Bueno, un saludo y bueno, estima, a la próxima.